Esperanza, tiempo, origen, venga por su sueño, venga a recordar, elija el pan que guste. Sueño, a ver, cuéntame tu sueño, ¿qué quiere, amiga? Más que nada, terminar mi maestría y este, pues ser, tener éxito en la vida. Bien, pues, vaya con el sueño. ¿Y usted por qué quiere que más tiempo? Que tenga más tiempo mi madre de vida. Tiene 96 años. Ok. Y está sana. ¿Y quiere más aún? ¡Y quiere más aún! Tome su pan, hermano. La esperanza es suya y va a sacar un confío también, ¿no? Reciba su Aquí, mire, confío. Vamos a tener esperanza y confianza en que las cosas van a resultar. Gobierno de México